Conquistan el Hospitalet de Llobregat, eh, eh, que es una ciudad eh, catalana, eh, que es un tercio de la población en su Para que veáis, o sea, veis, eso es que no tiene sentido. En plan, rollo, me entendéis, que las peñas se pegue de hostias por un deporte que no le da dinero. ¿Sabéis a lo que me refiero? Si tú me dices que eres, yo que sé, hay un nota, que ha apostado 50k de pavos o a que gana Marruecos en vez de España. Y los ganas, bro, pues triunfas. Pero, ¿y si eres el que los ha apostado y los ha perdido? Entonces ahí te jode, ¿no? Como reedores, eh, erodes. Conquita Marruecos, entero, entre, siete fachas eh, Voy a cenar sin problema campeón, luego que aproveche Por supuesto, eh, la cenita poderosa Muchas gracias a todos y a todas a diario tío Por todo lo que hacéis, me cago en la leche Y por el cariño en todos los juegos, es increíble el Poder llegar a tener eh, este tipo de Forma, ¿no? De traer juegos diferentes Que no tienen nada que ver unos con otros Y que, y que os guste, macho, una alegría siempre me, me pienso mucho los juegos que traer Tui se fue a la keke por un segundo Y fui moderador, ¿qué? Para que vea Zana Flow, antes Sergio y Álvaro lo han estado diciendo y Hostia, la madre que envarió. Al final, fi... madre mía, o sea, va a llegar. Eh, bueno, ya está. Lo, lo que ahora, lo... ¿por ¿Qué no? qué cojones, tío? Qué guapo el gorro. Ahora mismo a mí no, sa... no, no salía la recompensa cercana, para que veáis. Toma asiento y habla de tus problemas. Por supuesto, voy a tomar asiento. Vale. España, ¿sabes? España realmente, son unos putos fachas. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Dímelo, señora psicóloga Dímelo, señora psicóloga ¿Por qué, tío? Es increíblemente extraño Pero a Twitch eh, le da igual, es eh, solo un anuncio eh, Claro, a lo mejor una hora y media eh, Pero eh, da igual, es eh, un anuncio ¿Qué coño? ¿Cero derechos humanos? ¿Cero eh, derechos de las mujeres? Eh? O sea, uy. laboralmente ya mi hermano Álvaro No solo de género, wow Estamos jodidos al máximo exponente Es que eh, he de decir que es súper triste Como cojones, eh, el sueldo es una puta basura O sea, es... Toma, Sinti, habla hablar tu problema. ¿Cómo me siento, bro? ¿Cómo coño me siento? ¿Habrá algún botón de sentarse? No me joda, en serio, sentarse Gráfico, sonido, controles Lo del PC Sprintar, saltar, lamer, mostrar Cabezazos, rotar, menú, pausa, acelerar Bocina, turbo, subir, mover Mover abajo Q. Estoy sentado, cabrón, háblame Háblame de tus problemas, señora Le pica el pussy Eh, vagines, ¿Te fortes Digo que... Pero al menos es eh, de Chile, no es de Chile Que eh, delincuentes eh, Los de Twitch, te lo prometo que es súper es extraño Eso, os lo juro, mira susurro Estos dos últimos meses eh, Me eh, roban por todas partes eh, que si los de Twitch eh, lo que eh, pasó con, ya sabes quién El tiempo eh, Del de, de, de, de Call of Duty eh, que tuve Por miedo de router. pero eso es que no, no podía Llegar a saberlo campeón, lo normal, coño O sea, no es tu culpa ni mucho menos, joder Hermano, me dejas me, La terapia, ¿qué quieres que te diga ellos? se me pasó la verga. Señor, está bien. ¿Cómo era lo de ellos? Tengo que ¿Cómo era eso? ¿Cómo era, tío? Asíéntate. Espera, espera, espera, ya sé, ya sé, ya sé. Ajá, ajá, le sabemos, gente, le sabemos. La cabra cabra honesta. <risa> me flipa, cabrón Mira la cabra bacana que flow que tienes Susurrame Susurrame, a los videos, ¿Será? Papá, ¿te puedo pasar el vídeo de, de TikTok? que es chino de ramen? Eh, ¿Qué hago? Sí, por supuesto Bueno, campeón que les ahora lo veo Por supuesto, coño Ya me jodería Todo lo malo fuese eso Claro Y me estoy sentando ¿No me quieres atender? ¡Atiéndeme! Bueno, que te meto aquí un turboyo. Para acá Si no quieres venir Yo te pongo aquí por las manos Ven, anda Lo hemos matado, gente Lo sabéis, ¿no? Senta Hazme la entrevista, cojones ¡Señor! No <risas> con todo el culo para afuera Lo he visto, están eh, así más buenos eh, Pero hoy eh, los he preferido así Y, por, y yo pásalo, eh, a le ni ni te preocupes, coño, yo me jodería Todo lo malo fuera eso ¿Me deja ahí. ¿Qué te pasa, cojones? Estás flipando con los problemas de la cabra, ¿no? Mira, ahora ahí. No me mire la jubre, guarro ¡Ja, <risas> Lo he visto Oye, eh, perdón eh, Ya eh, sé que no eh, Lo podía llegar a saber eh, Ni lo del derrute eh, Ni eh, lo inormable Pero eh, Pero la robada eh, Sigue ahí Me da permiso Por supuesto, coño O sea, campeón Cane sin seis Por donde quieras pasarlo Yo lo veo Ya me jodería eh, no, me, no me deja hacer la misión, tío No lo entiendo No lo puedo no entiendo Solo eh, espero que el 2023 Me vaya mejor eh, Todo con positividad, campeón El eh, y lobo va mejor Obviamente Hay algunas veces Que es muy imposible Y yo desmayo, hermano Mira Y si me desmayo, compadre Mira Mira cómo me ha dejado, churrita con la pata para arriba. ¿Y yo! ¡Que estoy te cojones! ¿Ello me deja? Amigos traídos, ¿qué? ¡Felicidades, Philip! Nadie invitado, vale. ¿Cómo que nadie va a ir al cumpleaños de Philip, tío? Venga ya, cojones, tú te vas a venir, man. Willy, Willy Wonkat, ¿y cómo has estado? Eh, enorme, se pica. ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo? Perdonadme, eso que está pasando en Twitch. Ahora te devuelvo los puntos, Alex, campeón. Porque yo antes he probado el Polar, eh, el Polar Bear y no ha salido como recompensa. No lo entiendo. Está dando problemas hoy, realmente, bastante lo que es eh, la puta aplicación de Twitch en sí, la plataforma. Y como estamos super pica, como está yo en este time también. Y perdón, Alex, ahora te devuelvo los puntos, ¿eh? Y mi chat en plan, como que? Eh, de 20 en 20 mejor, eh, mete los. Nunca. Eh, de una y, eh, y déjanos en paz, madre mía. Pero es que es ridículo porque después encima se gastan 4, 4 pavos 50, Sarai. Para eso, o sea, ¿qué cojones, macho? ¿Cómo de, cómo de cojones tiene. Happy Verde, tío, pobre Philip, todo, oh, Philip. Se gastan dinero pa, para eso, o sea, vale que a lo mejor consiguen el dinero de manera. <ríe> ya me entendéis, ¿no? Pero al mismo tiempo que sean así, tío Que dejen de dar por culo ¿Qué cojones eh, le habrá hecho Sarai? Eh, yo o cualquier creador de contenido pequeño, tío Los grandes que no se, no lo no notan realmente Es un huevo cocido, eh, tranquilo que la clara eh, ya está dura Y eh, la yema es eh, para eh, darle más consistencia Claro, queda, queda bueno y rico Cuando lo, cuando lo mezclas a sin Sensei Por eso te he dicho que es la cosa o sea es Esa baba que tiene el huevo muchas veces de pequeño Me daba trauma y por eso no como huevo ahora mismo O sea, al día de hoy, así frito, digo Cabra truco, eh, me cago en la leche, perdón Campeón Alex, porque no haya salido a ver, yo también quiero bailar, compadre. Dale ahí, manín. Ah, dale, Dilly. Dale, Dilly. Mírame la ubre. Mírame la ubre. Te lleno la cara del sep. ¿Qué? Soy una cabra payaso. Pepo clown. Puta cabra, la verdad. Y creo miren, miren mis alas de mariposas. Miren mis butterfly, butterfly wins. Mamá huevazo. Increíble, tío. ¿Cómo? Se supone que voy a hacer eso. Vale, ya lo he hecho. Cabezazo a cubo de basura. No me toques la polla, bro. ¿Qué? ¿Cómo golpe? ¿Cómo coño hago eso, gente? A ver. ¡Y ¡Sí! la vida! Eh, ¿Y cómo he tenido eh, todo este tiempo? Pues la verdad es que bastante bien, sinceramente bastante contento De poder, ahora, de poder llegar a tener Una comunidad y por supuesto cada vez ¿No? Ser más personas que en este aspecto eh, Nos preocupamos todos por todas y todos por todos Y es algo bonito, ¿no? el Poder llegar a vivir eh, Con vosotros este, eh, esta experiencia eh, es, es, Nunca, ¿no? Eh, es, sin, nunca engañar a nadie, por supuesto Ni obligar a nada a nadie si lo pillo, tío, No sé cuántas veces lo tengo que hacer Ya sabes qué hacer, tu puta madre, ¿me dejas? ¿Qué cojones pasa? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? a Dios Puedes morirte Increíble Y bueno, también eh, viviendo cada momento con vosotros y cada juego Y por supuesto siempre creando un contenido eh, a la altura de vuestros canones Para poder llegar a haceros sonreír en cada puto stream ¿no? De igual que sea competitivo o no, como siempre digo eh, ¿Qué coño debo de hacerle? O sea, no lo entiendo No lo entiendo, tío O sea, ah, hola Dios, ah, hola Este juego es muy random Literalmente, eh, Zanaflow es increíblemente puto Puto random, la verdad o sea, le acabo de pegar a un puto indiana Jones Que estaba sumergido en la tierra como un, eh, como un topo Y tiene alusiones increíbles O sea, no sé, el de ya, el de Doom Slayer El del Counter Strike me parecieron súper apoteósicos, eh Fuera de coña, no, realmente Gente, yo estoy hasta las bolas, tengo que llegar ahí Seguro que llego bugueado ¡Ah! ¡Quiero eso! ¡Eso tiene que ser la polla! ¿Por qué no me dejas abrir esta catatumba? ¡Hijo de puta! Gente, algunas veces me quedo bugueado en el juego, lo siento ¡Oh! ¡Sable del orgullo! cómo tengo un puto sable láser. Voy matando a la gente, gente. Mira. Lightning ha dicho. Increíble, me flipa. Vamos a darle un salto truco. Oh, increíble, no te voy a mentir. Sinceramente, épica. ¿eh? Me parece la polla. Yo que no me había caído, digo. Es verdad que claro, cuando vino Vino una pequeña, ¿sabes? Por el juego. Y dijo, no, es que yo nunca jugué. Digo, me queda bugueado. Gente. Yo nunca jugué al War Simulator 2, claro. Y salió el 3. Y yo me acabo de cargar el juego, compadre. ¿Qué os parece? Tío, ¿por qué ser experto en cargarme los juegos, tío? O sea, me cargo los juegos de una puta manera que te cagas, bro Ahora tiene el agua Parece el Fortnite, hermano Se, se buguea Increíble Zanoflow, ¿estás viendo esto? Si me deja entrar aquí Eh, Estoy eh, jugando a este, eh... solo una hora Y esa hora ha sido muy divertida, qué alegría, macho Me alegra muchísimo, la verdad es que siempre me voy a partir el pecho Y todas esto aquí también de hace mucho tiempo Estoy aquí Has estado aquí picado hace mucho tiempo en el canal eh. Rebote en plátano Licuado Y la verdad es que me encanta traer una variedad enorme Hombre, también jugar, por supuesto, en este sentido A cualquier juego competitivo, ¿no? A hierro Si es muy buen juego, la verdad es que me parece la caña Hombre, el 1 me encantaría jugarlo, ¿eh? Esa Sarai, me encanta ese perro, te lo juro Me flipa, bugueado Está bugueado, yo ya de aquí no puedo salir, lo sabéis, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí, gente? Qué puto, qué puto troll, ¿eh? y eh, de nuevo sorry te lo digo si tienes algún problema con el bot dímelo de una no me da igual la hora que sea sabes que hay algunas veces que no contesto del tirón pero eh, contesto eh, contesto siempre pero siempre siempre y más para vosotros y para vosotras qué me jodería estoy bugueado no el 1 es mejor para mí el 1, claro a ver es la esencia no pienso yo pica me coño salgo ¡Ah! me cargo los juegos Bro, bro, bro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El uno yo lo recuerdo con cariño, la verdad, en su momento. Y yo, el juego me lo he cargado, tío. Y yo, y yo, ¿por qué? Gente, ¿cómo cojones hago esto? Entre F, F, F ¡Ah! ¡Salí! ¿Qué coño? ¡Ay, perdón, es verdad! Ha sido Zana Flow, me cago en la leche, perdona pero en la la, la pararía del boom me he puesto un poco nervioso, disculpado, o sea, quería salir de aquí. O sea, realmente estaba súper rebugeado. Sus muertos, tío. Ey, ¿qué narices? Mano, como si nada. Pues la cabra como si nada. Gracias por esa mega suscripción. Número 98. La madre que me parió. ¡Cabra baila! ¡Cabra baila! ¡Ay, la ¡Ultradillo evoluciona! Imperio Dragón. Wow, qué cojones. 98 suscripciones, de verdad, de verdad se te pira. Literalmente se te pira. Se te pira muchísimo. O sea, mil millones de gracias a eh, Sé que eh, siempre usar poder para desastar. Poder del océano. Que sé que siempre hay muchas horas eh, entre eh, nuestros horarios, pero siempre estás ahí, macho. Puta cabra, me mola muchísimo que tenga este tipo de, ya me entendéis, custom. Me flipa, bro. Estos son plantas de marihuana. Increíble, bro. ¿Qué pasa? Ello con tu rollo? ¿Por dónde entraba? Suba a World, please. ¿Qué hago aquí, tío? ¡Uii! Me quedo bugueado, bugueado, bugueado. Vale, vale, vale, vale. Y yo, yo, yo. ¿Cómo me gusta cargarme las físicas de los juegos, eh? Lo puso lo mejor. Joder, macho. O sea, parece esto el GTA. ¿What's that? ¿Yandere Simulator? ¿Yandere Simulator? No, ¿eso qué? ¿De, de waifu o algo? Poto, poto corazón, completamente. ¿eh? El, el, poto, el perreo intenso del Poto corazón. Gente, me voy. Rubica la residencia. ¿Cómo la reubico? Por fin salí. Increíble, bro, bro, bro. Que puedo volar, gente. Eh, culeta morosa. <risa> el lovely ass. Ah, <risa> Pero en verdad no, lovely ass sería... <risa> estaría más eventuado. Eh, cuidado, Increíble. Y ese no lo he jugado, la verdad, eh. No lo he jugado. ¿Qué suena ahí? Más o menos puede que se lo haya visto al rubio a Rubik, perdón, al máximo, coño Me he quedado rayado porque he lanzado al cacharro ese ¿Cómo coño me la llevo yo, puta? ¿Dónde ¿No quiere que la ubique? ¡A huevo que sí! ¡A huevo, a huevo! Aquel, me cago en tu... La cabra, eh laburando, eh... laburando completamente, o sea Le tenemos que dar un par de... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Guata! De zanahoria rica ¡Diablo! Aviso de embargo, compadre Me llevo tu casa, ¿Vale? Eh, Al banco no se le debe nada, ¿eh? Al banco del papá Jigomo me cago en la leche Y Yuyu, que me queda quedado bugueado ¡Ah! No me ha llegado a coger, mía puta Ven para acá Bro, bro, o sea, aquí ¿Cómo es? Esto es una reverencia Ah, aquí, aquí Qué fumada, cabrón Vale, vale, vale, vale Jole, esto parece un poco, ¿me entendéis? No, es Harry Potter, ¿eh? Ah, que tiene tiempo Hostia, la leche Hermano, ¿dónde está la otra tumba? Esta, aquí R Vale, pues entonces la otra tiene que ser igual, Zanaflow o sea, de la misma puta forma. Lo que pasa es que no la habré visto. No cómo hacerlo, claro. Eh, ¿Y la otra? ¿La otra tumba? Aquí, ¿no? ¿En la vida? Esta, ¿no? En la vida, esta. ¡No! ¿Cuál es? ¿Cuál es, coño? ¿Eh? Estas, a ver. Dime que no se. Re esta es de. Rindo, que me coño me darán, eh? <risa> Descansa en paz, eh, increíble. ¡Hijo puta, me ha una patada!